Los personajes eh, bah, que regresaron: Lila y Haley, hey, hey, Haley, Haley, Haley, Haley, Hale, Hale, Hale, Hale. eh, lo que sea, Grita, Shout, punto de quiebre y contagioso. Es contagioso? <coughs> ah, no mames, está chido. Pero cosa 500. Compré tarjeta roja por equivocación y ya no quise regresarlo porque, pues. Ya, ya ni pedo Las misiones, terminar con esto de una vez Decirle adiós al Fortnite Al menos hasta mañana 14 días para esta... 7 días para... ¡No mames! ¿Qué voy a hacer en tanto? ¿Qué voy a hacer si no hay misiones? Se va a acabar el Fortnite Y yo no he terminado el pinche pase mm -hmm. Vamos por mi espadita. Le más dinero al señor, güey. ¿Qué pedo? Están raras las gráficas. Sigue sin gustarme la moto. ¿Por qué no le he cambiado la moto? Maldita sea. Me estoy quejando desde hace rato con lo de la moto y no se le ha cambiado. Vamos a buscar una espadita, armas y a matar gente. Pero ahora la cosa es matar gente con pistola o con subfusil. Que me salga el maldito fusil nada más. Porque no veo claro. Ya se están matando y yo aquí, buscando un arma para matar gente Caí en el peor lugar, pues ya tengo la culpa, ya tengo la culpa Yo soy el culpable Ya nada más falta que... ¡Ay, güey! ¡Ah, puta madre, me está disparando Necesito matar, pero no con esa arma. O sea, sí que padre que lo mate. Pero oh, aquí está. Pero yo lo que quiero es el subfusil. Ah, aquí está. Sí, sí me la contó. Lo bueno que me tocó con un manco. Si sí, no, pues qué horrible. Espada. No me tocan las balas. Ahora lo que no me tocan son balas. Bien, muy bien. querido da Ahora sí me estás tratando mal. Aquí baboso. No tengo balas y me estoy acabando las balas. Ah, perfecto. Vamos a buscar gente ahora. Primero disparo con esta Bajo escudo y... Mato con el otro Ahora nada más me hace falta mi espada Una bonita espada No puede ser posible que no encuentre una espada Pollito Pollito Vámonos a la sierra Lancémonos desde ahí Y luego buscamos gente que se esté matando Para carroñear Dime que aquí sí hay un... ¡Ah! Perfecto Qué buena onda con el bot Y ya pude completar Dos, tres muertes Vamos a buscar más Vamos a usar a quien más matar Para completar mis muertes um... sí Tengo escopeta entonces... Ay, güey, uy! ¡Ay, uy! perra madre Ah, ya lo vi madre! Ay, qué bueno Cuatro ¿Dónde está el otro? ¿Dónde estás amigo? ¿Dónde estás desgraciado? ¿Voy a buscarlo o, o mejor lo dejo por la paz? y sí. Busco serenidad Busco ser una persona mejor Busco ser alguien de paz, amor, tranquilidad Buenos deseos y pendejadas así Pendejadas hippies <ríe> Sí, mejor pendejadas hippies por el momento Y ya ahorita termino mis 5 kills una nada más, una nada más Una nada más Solamente una, qué bonito, qué bonito Vamos a buscar Vamos a buscar las esferas del dragón eh, Ya no sé, no me sé la letra Oh, me impulsó bastante eh Qué bonito Qué bonito tener espada y la habilidad de desplegar tu paracaídas. Gran habilidad, de mucha ayuda. Perfecto. ¡Ah! ¡Listo! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Mi arma! Uh, perfecto. ¿Y ahora qué otra mamada me están pillando? No mames. Rifles de francotirador pesados o rifles de tirador chingato. No, qué horrible. Alguien por acá tenía un franco. Estoy seguro, estoy seguro. Ah, perfecto. Ah, perfecto. madre. ¡Ah! ah. Oh, qué bueno. Ah. No, me estoy muriendo. ¡Ah! A ver. Esta madre. Y... y Y y y esta madre. Vida. vientos vientos vientos vientos vientos vientos vientos vientos y se puede si se puede si se puede si se puede y se puede ahora me falta encontrar a alguien que se deje matar con un franco ¡Ah! puta madre espera espera espera espera espera ah diablos espérame espérame espérame espérame amigo espérame ah Oh. A ver, lagartijo, lo siento, pero no me gusta esta chingadera Está horrible Le puedo poner la cabe la cabecita, la calaverita Cabecita ¿Qué otro te planeador tengo bonito? Ah, está chiste El Everything, Everywhere at Once algo así como se llama la película Bonita, entretenida, agradable Ya está Chingón Ah, una katana. Perfecto. Ahora vamos a buscar un fusil. De esas cosas para matar gente. No me maten, por favor. Mm. Ah, perfecto. Muy bien, ya con esto es suficiente. Uh, qué bueno. Ahora sí Fortnite me está tratando bonito. Qué padre. <risa> Ando buscando a quien matar nada más Perfecto Si, sí, soy un culero, lo sé Bueno, ni modo Así es la vida, así es la vida ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? no? Ah Tres, faltan dos Y ya terminó con esto, espero Vamos a buscar entonces por acá ah, ah hijo de perra ¡Oh, diablos! No pude. Maldición. Ah, antes de que me caiga... Ah, ya. Perfecto, 6.000 de experiencia. No quiero esto. Ah oh, diablos, al peor lugar posible en la tierra, en la vida, en la existencia. Perfecto. Ay mira, me dieron mis, mi mi arma necesaria. Qué bonito señor Fornet, ahora sí me trataste bien. Desgracia. Qué idiota. Kill kill kill kill kill kill kill kill kill kill kill kill Perfecto, perdón, te quiero mucho. Eres el mejor. Ah, pero no tengo de amor. Puta madre, mejor no. No, no, porque no lo quiero. No quiero ser grosero con él. Yo nada más quería el aquí. voy a buscar un. Uno de corazoncito para que no. No sea tan grosero con la gente que se deja matar. Bueno, que, que, que puedo matar. Murió, ¿verdad? Oh, oh. Gracias, ay, uy. Gracias. Es el mejor. Te quiero mucho. Cuerpo a cuerpo, chinga con la espada la horrible espada. Más complicado no se puede, maldita sea. Pero pues está bien, digo, ya ya completé mis mi misión. Perdón. Ah, qué buena onda, gracias por la espada. Gracias a los bots que me están ayudando a crear a hacer mis misiones. Sin sus muertes esto no sería posible. ¡Oh! Ah. Oh. No, Latina. No, no, no. <ríe> <ríe> ¡Qué culero! Cool bueno, por lo menos ya voy dos kills. Oye, qué bien, me está yendo bien bonito. Me está gustando todo esto. No estoy valiendo madre tan fea ahora sí. Listo ya. ¡Ay, cuí! ¡Ah! Perfecto. Espera. Ah, ya. Qué bueno, ah, qué onda. Oh. oh, qué bueno, hay alguien allá arriba, por eso mejor no. No me expongo No me expongo un sniperazo ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Hijo de perra! Me asusté Ah. ¡Oh! ¡Diablos! Lagartijo blanco, lagartijo azul. Ok, vamos a agarrar. Entonces, para completar esto... Vamos a esta madre. A esta madre. ¿Por qué no puedo...? Ah. Acá de ahí. Ah, no. No más complicarle. Qué baboso. Está bien culera esta. Este gesto. Uh, vamos a agarrar. Bien culera este gesto. <risa> ya ni pedo, tengo que agarrarlo. Y el lagartijo blanco. El Pichirenjier está horrible. En serio que está horrible. No puedo creer lo horrible que está. Plano. Todo plano, no hombre. O tal vez mi gráfica. Sí, tal vez es mi gráfica, pero está horrible. Ah, es el shitting más bonito. Neta, qué feo.